Mi nombre es Ángel Eduardo Velázquez Vergara, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. En este video hablaré sobre la relación que tiene el perfil de mi carrera con los contenidos de la materia de Administración Gerencial, presentando así mi examen complementario. Se entiende por administración al proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupo cumplen metas específicas de manera eficaz y por organización al grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor agregado entendiendo así por administración gerencial al proceso de aplicar competencias gerenciales para mejorar la eficiencia eficacia y la efectividad de la empresa mediante el desarrollo de estrategias y gestiones creativas que le permitan a la empresa alcanzar la competitividad y la rentabilidad a través de su visión empresarial la administración gerencial se divide en tres niveles el estratégico el cual los gerentes de alto nivel toman decisiones que afectan a la empresa en su totalidad en el nivel táctico se trabaja a partir de un marco de referencia que se creó en el nivel estratégico Y estos se encargan de desarrollar detalladamente la planeación del funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa Y por último el nivel operativo El cual corresponde al personal de la empresa y a la asignación de las tareas puntuales que debe realizar cada una de las áreas de trabajo que componen la compañía Las fases del proceso administrativo son cuatro, siendo la primera administración la cual tiene como objetivo la eficiencia en los procesos y permite que los involucrados conozcan y apliquen los objetivos establecidos. La segunda es planeación, la cual es toda a todo toma de decisiones y estas son fundamentales para poder trazar los objetivos de la empresa. Como tercero tenemos organización, la cual es integrar y estructurar los recursos involucrados y de igual forma establecer la relación entre ellos. Y por último la dirección, la cual en este se encarga de que las personas al mando decidan qué se hace y quién lo hace, y también de que se trabaje de manera correcta. Un tema necesario para el liderazgo y el trabajo en equipo es la motivación, la cual se define como la acción que se realiza para que una persona realice algo. Tenemos diferentes técnicas para motivar a las personas, pero yo siento que una de las más importantes son la de la pirámide de Maslow, la cual sostiene que existen cinco distintas jerarquías de necesidades, representada por una pirámide de cinco niveles y que a medida de que se satisfacen las necesidades más básicas se desea satisfacer las de orden superior. También la teoría X y, y de McGregor, donde la teoría X dice que se aumenta la productividad cuando al trabajador se le pone bajo presión o amenazas, y la teoría de Yesos tiene lo contrario, considera que un buen desempeño se logra bajo buenas condiciones de trabajo. El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas. Sin embargo, el líder no solo es capaz de influenciar en su grupo, sino también que proporciona ideas innovadoras y motiva a cada participante a sacarlo mejor. Tenemos varios tipos, pero los que más destacan son el paternalista, el cual se gana por la longevidad que tiene en el grupo. El tipo carismático, el cual se demuestra, lo demuestran las personas que tienen buenas relaciones humanas y son empáticas y comprensivas. Y por último, el empresarial, la cual es aquel que logra conducir una empresa y se caracteriza por saber delegar y poseer habilidades personales, sociales y técnicas. La relación que se encuentra en la carrera y la administración gerencial es que, para el trabajo que desarrolla un ingeniero electrónico egresado de esta institución, ya sea en la industria o al generar su propia empresa, necesariamente requiere estar capacitado para efectuar e implementar técnicas de simplificación de trabajo, planear y organizar y controlar la producción de bienes y servicios en condiciones óptimas de calidad, así como administrar eficazmente los recursos a fin de incrementar su productividad, rendimiento y rentabilidad. Todas las actividades que ya se mencionan corresponden a las actividades que realiza un administrador, y debemos tomar en cuenta que para un ingeniero, el trabajo práctico es responsable del desempeño de una o más personas de la organización. Aquí observamos un fragmento del perfil del egresado en donde se nos menciona en los puntos del 6 al 12 que el ingeniero es capaz de tomar decisiones, dirigir y organizar equipos de trabajo y donde indirectamente el ingeniero cumple o está cumpliendo los temas de motivación, liderazgo y conoce las etapas del proceso administrativo. ¿Qué relación tiene Pemex con la carrera? Bueno, Pemex, de manera general, es una petrolera paraestatal controlada por el Estado mexicano, que se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Al aplicar un análisis FODA y poner los resultados en la siguiente tabla, nos damos cuenta de que Pemex, al ser una empresa que trabaja extrayendo hidrocarburos y transformándolos en diferentes productos, se relaciona con el perfil de esta carrera, debido a que se necesita un proceso que para poder extraer y transformar esta producción de biocarburos por lo que es el ingeniero egresado de esta área será capaz de participar en dicha labor, de, debido a los conocimientos que tendrá egresando de esa institución, ya que el conocimiento que adquirirá en las diferentes asignaturas de la carrera le ayudarán a desenvolverse de manera eficaz en su área laboral. En resumen, una buena administración es el principio del éxito de una organización, y debemos tener en cuenta que para este contexto es más fácil para un ingeniero ser administrador, que para un administrador ser ingeniero. Muchas gracias.